Ese monto va a ir para investigación... Va para construcciones, aulas, laboratorios, son para este fondos, pero no es para pagar de luz, agua, impuestos, hasta los sueldos. ¿Para eso les falta? Para eso es lo que les falta, por eso es la, la ley, la 195, es la coparticipación tributaria. Nosotros eh, como estudiantes, en mi, en mi caso de la carrera de Derecho, pues las áreas sociales tenemos eh, que equiparnos más, las, las bibliotecas, todo lo que requerimos respecto oh, para que también existan buenos eh, docentes que respondan a las demandas de los estudiantes. ¿no? Cerca de 50.000 estudiantes eh, matriculados ¿no? y el presupuesto que nos otorga el gobierno central para gastos de funcionamiento no son los suficientes y eso es lo que estamos pidiendo.